Hola, mi nombre es Néstor Ares y soy el jefe de la unidad de analítica del Departamento de Recursos Humanos del Banco Interamericano de Desarrollo. Mi estudio es en gestión de sistemas de información, pero mi trabajo me ha llevado a acumular experiencia en control de gestión, asignación y monitoreo de recursos y temas operacionales. Hace tres años, la recién llegada gerente de recursos humanos se encontró con que no existían datos confiables de temas de personal y resolvió crear una unidad de que se ocupará de, en principio de organizar la información y proveer datos confiables eh, y más adelante de proveer esta información, no solo dentro del departamento, sino a todo el banco. En esa oportunidad me trajo al departamento y me pidió organizar el grupo que tenemos hoy. De ahí en más comenzamos el camino que nos llevó, desde organizar los datos, pasando por el desarrollo de tableros de mando, dashboards, hasta donde estamos hoy, haciendo análisis estadístico y analítica predictiva. Para una buena gestión de datos corporativos, inteligencia de negocios y analítica, en un equipo de analítica es esencial tener gente con tres tipos de conocimiento. Manejo de datos, sistemas, desarrollo de, de dashboards, estadística y conocimiento del negocio. En nuestro caso, el negocio de recursos humanos. Los primeros seis meses desde el comienzo de la unidad los dedicamos mayormente a organizar, ordenar y limpiar los datos de recursos humanos. Luego comenzamos a armar informes y ya en nuestro segundo año estábamos desarrollando tableros de mando eh, y visualización para pasar nuestra información a todos los departamentos del banco. Desde el principio, la idea era convertir datos en información y compartir esa información primero con nuestros colegas adentro del departamento y luego al resto de la institución. Los resultados de la introducción de los datos en la conversación son variados. Hay usuarios que están esperando la información y lo primero que hacen es pedir más. Hay otros usuarios que deben ser entrenados para entender cómo el manejo de información les puede permitir transformar la conversación con los clientes en una conversación mucho más estratégica. Es importante considerar este segundo grupo, tomar en cuenta que no todos los usuarios están esperando la llegada de información. Es común que haya gente que ha trabajado mucho tiempo confiando en su conocimiento, intuición, corazonadas, y es difícil que esta gente cambie a usar datos solo porque nosotros podemos brindarle los datos. Este cambio de paradigma entre cómo se trabajaba antes y cómo se trabaja ahora puede aparecer como dejando a alguna gente atrás y puede generar resistencia. Es muy importante poder mostrar a los usuarios los beneficios de acceder a información rápida y confiable. El cambio afecta a la forma en la que nos relacionamos con los clientes. Antes era para llevarles información. Hoy ya tienen acceso a la información debemos llevarle interpretación inteligente de la data que nos permita elevar la conversación a una conversación más estratégica. El manejo de la información posibilita el análisis profundo. Por ejemplo, en el ámbito de recursos humanos, partiendo de que ya tenemos todos los datos de personal que dejó el banco en los últimos ocho años, datos como nacionalidad, género evaluación, grado, tiempo en el grado, pudimos hacer una regresión para ver cuáles son las variables más representadas en el personal que decide irse. Eso luego se puede modelar y aplicar a todo el personal del banco. Cuando se habla con esa información, con un gerente, y se le muestra cuál es la probabilidad concreta de que cada uno de sus empleados pueda irse, la conversación se puede hacer mucho más estratégica. Si hay empleados que esa gerencia quiere conservar y encontramos que tienen una probabilidad alta de irse, se pueden alinear incentivos para que no lo hagan. Recién a fines de 2014 pudimos abrir los tableros de control al resto del banco. Porque la información de personal es confidencial, tuvimos que implementar sistemas de acceso que nos permitieran dar permisos con seguridad a los diferentes usuarios. Eso por otro lado nos viene bien ahora porque estamos conociendo exactamente quién entra y cuánto se usan nuestros eh, dashboards. Para nosotros desde el principio lo más importante fue alinear la información específica de personal con los temas del negocio, ligando nuestros datos con lo que el negocio del banco necesita o está interesado en saber. Como ejemplo el BID tiene una representación en cada país de Latinoamérica con personal del banco. Para asegurar la atención adecuada de nuestras operaciones las gerencias necesitan relacionar el personal operacional en las representaciones con las operaciones asignadas cada año a cada representación. Lo primero que hicimos nosotros en la unidad fue crear un dashboard que juntaba la información de personal con la operación de operaciones asignadas a cada país. Esta, esta posibilidad de brindar esta información junta de operaciones y personal transforma de alguna manera la información pura de personal con información de asignación de recursos. Desde el punto de vista de recursos humanos es mucho más serio discutir la dotación de personal de una representación cuando se maneja información sobre cuál es la carga de trabajo relacionada con las operaciones, tanto en preparación como en cartera. De esa forma también la gente de recursos humanos empieza a enterarse más de los temas del negocio. En el próximo video vamos a mirar cómo desarrollamos algunos dashboards, tableros de mando, para eh, combinar información de recursos humanos con información de operaciones.